la mejor forma posible, pues fijar desde el punto de vista... ...Manuel Curtó es, es uno de esos hombres que se ha distinguido en el archipiélago... ...por su constante búsqueda del perro de presa, él nos comenta su historia. La primera referencia de perros que encontramos eh, en Canarias es la que recoge Heródoto... ...y que llega a nuestros días, parece ser que el rey Juba Hijo mandó una expedición... ...para indagar qué es lo que había en estas islas canarias... ...y cuenta que si le llevaron de Gran Canaria dos grandes perros... ...dice magnitudinis, ¿no? de gran magnitud. Eh, posteriormente, Bontier y Leverrier, los capellanes de, de Califer de la Salle y Betencourt, ...pues encuentran unos perros aquí en Tenerife, en Gran Canaria... ...los describen como perros de pequeñas dimensiones. Eh, Alonso de Espinosa los describe, los perros que había en Tenerife... ...de un palmo en alto... ...satos o bosques que los naturales criaban, que llamaban canchas. Bien, luego la arqueología ha demostrado o ha podido comprobar... ...que efectivamente en Gran Canaria, en Tenerife, había perros... ...los aborígenes los criaban, pero eran pequeños. Los restos, caninos que se han encontrado, pues yo que sé, piezas dentarias, cráneos, huesos... ...en general, so corresponden a perros pequeños, no a perros grandes... Entonces se piensa que los perros, aquellos de gran magnitud que pudieron llevar al rey hijo eso no se corresponde con la realidad. ¿Por qué se dijo en aquel momento que eran grandes perros o de gran magnitud? Se desconoce. El perro de presa prosperó rápidamente en las islas, dado el auge que experimentaba la afición por las peleas, razón fundamental para que el poderío característico de estos animales se mantuviese, justificando su misma existencia. Las peleas de perros en Canarias, eh, desde los años 30 del siglo actual, pues eh, han estado un poco en boca de todo el mundo, últimamente sobre todo, pero pienso que se ha exagerado. Eh, cabe hablar de dos tipos de peleas en este momento, que no se daba eso en los años 30, años 40. Antes solamente había pechadas, que es como se le llamaban las Islas Canarias, fundamentalmente en Gran Canaria y en Tenerife. Hoy en día cabe hablar de dos tipos de pelea, pechadas y peleas propiamente dichas. La influencia de los norteamericanos con los pitbulls y eso pues ha llegado a Canarias y hay pitbulls en Canarias, fundamentalmente en Gran Canaria. ...y pelean con apuestas en este momento, todas las semanas... ...eso no hay que ocultarlo, es un hecho que está ahí... ...y luego las pechadas tradicionales eh, es completamente distinto... ...son perro de presa contra perro de presa, sin apuestas generalmente... ...la única apuesta podía ser un carnero que se iban a comer... ...y que lo después de la pechada y que la pagaba el que perdía la pechada... ...y el garrafón de vino y las caballas y las papas arrugadas ya un terminados... ...en eso quedaba todo y entre amigos. Yo aprendí hace años de perreros viejos, tanto en Terenice como en Gran Canaria, que a los cachorros hay que seleccionarlos ya desde pequeñitos, y si el perro es un perro delicado no hay que criarlo como perro de presa, o sea, el que quiera un buen perro de presa tiene que observar si el perro es un perro de temple, y eso se sabía desde muy pequeño, al mes y medio, dos meses, ya se sabe. Y una de las pruebas para saber si el perro es delicado o no, o si es muy sufrido, es, por ejemplo, tirarle del rabo y un perro de presa, no debe de chillar cuando se le tira del rabo, ¿no? O bien también dicen que si de la oreja, se le tira de la oreja y no chilla. Por ejemplo, un pastor alemán u otra raza se le tira del rabo de la oreja y no hacen más que chillar, ¿no? Les impresiona mucho y les duele. En cambio, un perro de presa, ¿no? Un perro de presa típico, bueno, no chilla en absoluto. Y eso, efectivamente, he podido comprobar que es rotundamente cierto. O sea, esos perreros viejos sabían lo que hablaban. Yo he comprobado perros, cachorros de presa, ...que de pequeños eran delicados... ...cuando se le tiraba de las orejas o del rabo... ...y de mayores lo han sido... ...en cambio los que han sido sufridos... ...pues de mayores... ...han sido mucho mejor de temperamento... ...de más carácter, más firmes... ...más seguros para la guarda, la defensa... ...y soportan mejor las impertinencias... ...entre comillas de impertinencias de los niños ¿no? ...que juegan con ellos... ...y ellos lo toleran mucho mejor... ...en cambio el perro delicado... Se resiente y a veces puede tener problemas de comportamiento cuando es adulto con los adultos, digo con los niños o con los adultos de la familia.